Avanzado un paso más importante y sustantivo ayer hasta tarde en la noche, eh, temprano en la madrugada dirían otros en el proyecto del 10%. Avanzamos en la reforma eh, para lograr esta posibilidad para trabajadores y trabajadoras y pensionados de nuestro país. Es universal, incluye a los pensionados. Eh, establece el traspaso automático, una cuenta 2 o una cuenta eh, bancaria o de institución financiera que el afiliado determine y además dos pagos eh, que van a materializar este dinero, dos pagos que eh, tienen que ser máximo de 75 UF cada uno lo que garantiza que eh, muchas y muchos puedan recibir la integralidad de eh, su retiro. Creo que es importante lo que se ha logrado y esperemos que la sala lo ratifique.